Bienvenidos a GlitchBob, yo soy Checo y hoy les platicaré un poco sobre la experiencia que Capcom nos trae en su nuevo demo de Resident Evil Village, que salió apenas hace un par de días. Mi opinión y lo que creo que podemos esperar de esta saga en el futuro, así que acompáñame a ver una pequeña probadita de lo que se viene para esta nueva entrega. Justo después del showcase de Resident Evil que realizó Capcom hace un par de días, lanzó completamente de forma inesperada un demo jugable de su nuevo título Resident Evil Village, exclusivo por el momento para PlayStation Network y solo para PlayStation 5. Aunque este pequeño teaser en forma de demo carece de cualquier forma de combate, hace un buen trabajo mostrando lo que podemos esperar en esta nueva historia que claramente se torna hacia lo fantástico y sobrenatural, con sus enemigos principales siendo vampiros. Para empezar, este demo nos abandona en el típico calabozo de tipo medieval y naturalmente la misión es escapar con vida de aquí. Como podemos ver el modo Primer Persona regresa a esta aventura y siguiendo el estilo clásico de Resident Evil, juntando notas y encontrando algunos objetos podremos escapar de esta primera zona. Aunque los gráficos son muy buenos, se alcanza a notar que el hecho de que este título sea cross lo mantiene al margen de lo que nos puede ofrecer, y algo que en lo personal me hubiera gustado ver más en esta primera sección al ver el montón de cuerpos partidos por la mitad, es un poco más de gore, sangre y vísceras que claramente tendrían que colgar de un cuerpo completamente dividido en dos. La interfaz de usuario hasta estos momentos es muy similar a lo que vimos en Resident Evil 7, y hablando de este título la atmósfera en esta primera sección nos hace sentir realmente en una secuela de lo que vivimos en el Rancho Baker. Una vez que logramos escapar del calabozo, llegamos a una zona donde podremos apreciar la calidad gráfica de este juego, y que nos recordará las clásicas mansiones y castillos que la franquicia de Resident Evil ha hecho famosos. De aquí en adelante el demo se desenvuelve completamente dentro de esta sección, un castillo super lujoso y pulcro, con corredores adornados y madera pulida que nos permite apreciar los reflejos y juegos de luz, así como muebles y decoraciones que si ponemos atención, sospechosamente están demasiado bien conservadas. Aquí es donde este demo de Village realmente luce y tengo que admitir que este demo a pesar de ser detenido un poco por el tema cross realmente me sorprende. El detalle en las texturas es fantástico, aunque en ocasiones algunas de ellas se nota claramente que necesitan ser trabajadas y muestran una resolución un poco más baja. Hablando de resolución, Resident Evil Village entrega una resolución completa de 3840 y 2160 y gracias al motor gráfico del cual hace uso, logra obtener esta calidad de imagen con el llamado checkerboard, incrementando resoluciones más bajas hasta las deseadas de 4K. Además de que el modo HDR realmente incrementa y mejora notablemente las experiencias. Resident Evil también hace uso un poco del ray tracing para los reflejos de los materiales, lo cual se aprecia a primera vista aunque el efecto es un poco sutil. Village hace uso de luces y corredores oscuros para acentuar aún más esta atmósfera y lograr ese ambiente siniestro, sin mencionar el buen uso del sonido 3D que implementan, y con el cual podemos escuchar a nuestro alrededor pequeños sonidos, pasos y puertas abriéndose que brindan un toque especial a este demo. Con todo esto en el apartado gráfico es increíble lo que logra el PlayStation 5 y solo podemos imaginar cómo se verá una vez que llegue a PC. Este demo de Maiden se foca principalmente en la exploración y aunque en un punto tenemos un enfrentamiento no podemos hacer otra cosa más que escapar y escondernos. Así que por el momento el uso de armas queda descartado y probablemente podremos ver en un próximo demo que Capcom ya ha prometido lanzar antes de la llegada del título final. Aunque podemos esperar que será muy parecido a lo que experimentamos en Resident Evil 7, y aunque por el momento solo podemos explorar, es suficiente para darnos cuenta de que la ruta que está tomando este juego, sí, nos recuerda un poco a PT. Justo para finalizar el demo y cuando encontramos la ruta de escape, nos encontramos con quien parece será nuestro nemesis en esta entrega. Una mujer vampiro que fácilmente mide más de 2 metros, y que sí nos sacó un pequeño susto. Nuevamente la falta de combate hizo que esta experiencia se sintiera más como una de esas escenas de Outlast, aunque aquí nos dejan la decisión de escapar o encontrarnos cara a cara con nuestras amigas vampiresas. Con todo esto, esta última sección nos da un pequeño adelanto del nuevo aspecto de Village, donde podremos ver a través de una ventana los escenarios que hemos visto en los trailers, que son completamente diferentes a los que hemos visto en Resident Evil 7, y que nos recuerda un poco la experiencia que tuvimos en Resident Evil 4 escapando de los ganados. Así, Resident Evil Village nos deja un buen sabor de boca, y aunque por el momento solo podemos jugar en PlayStation 5 este demo, queda de esperar qué mejoras le harán al título final. Las posibilidades son grandiosas, y esperamos poder poner pie en esas zonas nevadas y poder luchar un poco cara a cara con nuestros enemigos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces los desarrolladores usan estos demos para obtener comentarios de nosotros, por lo que no hay que tomar esto como la versión final y esperar que llegue con un par de mejoras más que estamos seguros incluirán en los próximos meses. Si cuentas con un PlayStation 5, te invitamos a darle una probada. Aunque es un demo corto que no toma más de 20 minutos en terminar, este demo nos da un pequeño vistazo de lo que podemos esperar y si me preguntan me deja tranquilo al saber que van por un buen camino. Muchos se molestan por la falta de zombies a la que estamos acostumbrados, pero claro está que Capcom se alejó de esta fórmula hace mucho tiempo y creo que es algo que realmente necesitaba esta franquicia. ¿Y tú ya jugaste este demo? ¿Qué esperas que tenga este nuevo título? Cuéntanos en los comentarios. Y si aún no estás suscrito te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Checo y esto fue GlitchBob, y espero verte pronto con un nuevo video.